Señor, cálmese, ¿qué le pasa? Pero es que ese barco se va a hundir, ese barco se va a hundir. Señor, por favor, cálmese. Esto es un cine y esa película es el Titanic. Promoción solo para hondureños. Por la compra de dos pantalones blue jean, le vamos a regalar un negrito de tela. Por la compra de dos pantalones blue jean, le vamos a regalar un negrito de tela. <risa> un grupo de ovejas en Mongolia camina en círculos hace 12 días. Las personas están sorprendidas y asustadas por este comportamiento. Pero no es la primera vez. También han visto renos que han hecho lo mismo. Aquí conseguimos una de las ovejas. Oveja, ¿usted por qué está caminando en círculo junto a sus compañeras? Bueno, quiero decirle a toda la población mundial que a ustedes qué les importa. En mi boda va a haber un receso de 30 minutos para que la gente vaya a comer y a traer tragos y cervezas de su casa. Hola, ¿cómo estás? ¿A cómo los elotes? Bueno, señor, a 5 pesos. ¿Y si le echas quesito? 6 pesos, señor. Ah. ¿Y si le echas chile? Bueno, ya serían 7 pesos, señor. Ah, ya. ¿Y si le echas mayonesa? Bueno, 8 pesos, señor. Ah, y el palito lo cobran. Bueno, señor, eso ya serían 500 pesos más la habitación. Tengan cuidado con esas mujeres que hace tiempo no tienen novio. Imagínense las ganas de pelear que deben tener. Señora Orca, ¿usted está afectada por la situación económica? No, porque Dios dijo, yo aprieto, pero no a Orca. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Señor, yo venía a pedirle la mano de su hija. ¿Tú vienes a pedir la mano de mi hija? ¿Y cuánto ganas al mes? Bueno, señor, yo gano 800 pesos. ¿800 pesos? Eso no alcanza ni para el papel de baño de mi hija. Está bien, señor. ¿Qué te dijo mi papá? Que tú vas mucho al baño. Creo que me acaba de picar una serpiente de bebé. ¿Y cómo sabes que es una serpiente de bebé? Porque tiene una maraca en la cola. <risa>